Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz jueves para todos en la presencia de Dios y con toda la gracia y la bendición de Dios vamos a iniciar nuestra jornada colocando en las manos de Dios nuestra vida, nuestros proyectos. Señor Dios, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias Señor por todo. En tus manos Señor quiero poner este día que me regalas, esta jornada laboral, las actividades que hoy voy a realizar. Me pongo en tus manos Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 24 al 30. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, es de este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino ante ti. Porque les digo, entre los no nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado su bautismo, frustraron el deseño de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pregunta a la gente, a ver, ¿ustedes qué andaban buscando? ¿Qué vieron en Juan Bautista? Para ver modelos y para ver reyes y para ver condes y para ver realeza, pues también fueron a un palacio. Pero Jesús nos deja claro que fueron a ver un profeta. Y efectivamente es un profeta, y más que un profeta, dice el Señor. Por eso, tengamos claro qué buscamos, queridos hermanos. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Vamos a iniciar la novena de Navidad, mis queridos hermanos. Mañana ya viernes, con ayuda de Dios, iniciaremos nuestra novena. ¿Y qué andamos buscando? A Dios. Al Señor. Y por eso, si yo digo Dios y Señor, y no hago lo que Él me pide, hago mi capricho. Entonces, ¿qué busco? ¿Qué quiero? Señor, dame la fuerza y la gracia. Para hacer tu santa voluntad, para buscarte con corazón sincero, con corazón arrepentido. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Espero que ya tengan listo, queridos hermanos, el pesebre y la novena para mañana, con la ayuda y el poder de Dios, celebrar el primer día de la novena. Recuerden, nuestra parroquia San Juan Pablo II, a las 5 y 30 de la mañana, iniciaremos la meditación de la novena. A todos, mi abrazo y feliz día.